Y ahora respuesta, si Corea del Norte elige aumentar la tensión, responderemos de forma adecuada. Venezuela está secuestrada por Nicolás y por su represión y una falsa cúpula y hay que rodearlos. Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal Noticias al Día, donde lo que la gente rumorea como un chisme aquí siempre lo contamos como primicia. Antes de iniciar con nuestras noticias, no les olvides como siempre suscribirse a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones para que estén al día con todas nuestras noticias y también compartir el canal con todos sus amigos y familiares en redes sociales. Ahora sí, arranquemos. Que la salida del grupo de Lima haya coincidido con el discurso de Cristina Kirchner fue una casualidad. Esa fue la disculpa de Felipe Solaco. Así lo explicó el canciller porque de Argentina se retiró del bloque regional que busca elecciones libres en Venezuela y reconoció que los Estados Unidos pidieron explicaciones por el tema. Fue así como se convirtió en el primer funcionario al explicar por qué Argentina decidió retirarse del grupo de Lima. El canciller Felipe Solá se sostuvo que es un bloque regional que denuncia los atropellos del gobierno dictatorial de Nicolás en Venezuela y promueve elecciones libres y democráticas. La idea entre todos los acuerdos era la siguiente. Había una decisión que varios países de tomar el tema de Venezuela como lo único importante que nos llevaba a unirnos y fue ahí donde nosotros la rechazamos, porque deja fuera otros temas de integración. Nosotros estábamos inactivos, nunca fuimos y nunca les firmamos nada. Así fue que lo afirmaron. Luego de los acontecimientos, la noticia fue confirmada ayer en un comunicado de la Cancillería que encabeza PSOLAP. En dicho escrito aseguran que Argentina formalizó su retiro del denominado Grupo de Lima luego de considerar que las acciones que ha venido impulsando al grupo en el plano internacional buscando aislar al gobierno de Venezuela y sus representantes no han conducido a nada. Por otra parte, este anuncio fue interpretado como un obstáculo en el camino de las negociaciones que entablaba esta semana el ministro de Economía Martín Guzmán en los Estados Unidos para cerrar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que le permita al gobierno postergar pagos que habían sido comprometidos por la gestión de Mauricio Macri. Todo fue pura casualidad, aunque coincidió además un discurso de la vicepresidenta Cristina Kirchner con críticas muy duras a la posición histórica de la Casa Blanca, principal accionista del fondo con respecto a la Argentina y a las posibilidades reales que tiene la Administración Pública de pagar la deuda asumida. Lo que se pretende en este caso es excluir ambas circunstancias de la decisión política adoptada con respecto al Grupo de Lima. Ahora, que coincida con el discurso de la señora vicepresidenta fue una casualidad. Las cosas no fueron combinadas para nada. Fue así lo que contestó ante una pregunta de la periodista María O'Donnell en Urbana Play. El destape. Sola reconoció que hubo una serie de explicaciones del gobierno de los Estados Unidos a la embajada argentina en Washington. Nos preguntaron si esto implica un cambio y se le aclaró que no. Somos claros con nuestra postura ante Venezuela. Nosotros no estamos en el medio de una negociación con Estados Unidos. Estamos en el medio de una negociación con el FMI que es muy dificultosa. Pero la Argentina no tomó ninguna decisión con respecto a los Estados Unidos. ¿Está claro eso? Así lo preguntó. Vuelvo y repito por eso, asegurando lo siguiente. Lo que hemos hecho es hablar con Alberto Fernández sobre la inutilidad de estar en el Grupo de Lima para nuestra posición, porque no va a haber ningún avance. Y es claro que hace rato que no hay ningún avance, solo hay denuncia, denuncia y denuncia. Ahora, mirándolo desde otro punto de vista, la salida del Grupo de Lima es entendida internacionalmente no solo como un alejamiento de los Estados Unidos, sino también como un acercamiento al gobierno dictatorial de Nicolás en Venezuela, luego de señales zigzaguantes del gobierno de Alberto Fernández. Aún así, los medios de la represión chavista celebraron el anuncio realizado en Buenos Aires como un triunfo. Con respuestas confusas, Sola intentó clarificar cuál es la visión de la Argentina sobre la cuestión. Y dijo lo siguiente, nosotros siempre vamos a estar con el respeto absoluto de los derechos humanos, sea donde sea. También queremos que eh, hubieran elecciones libres en Venezuela, controladas internacionalmente, legitimadas con la presencia de la oposición. Porque si hubiéramos tenido un control internacional al serio el 6 de diciembre pasado en las legislativas, hubiera sido otro cantar. Pero como sabemos, la oposición no se presentó porque no había control y las elecciones sin opositores no son lo mismo. Así lo terminó de afirmar. Pasando a segunda noticia. Desde el pasado 20 de enero, estas fueron las frases más destacadas de la primera rueda de prensa del presidente estadounidense, Joe Biden. Miremos. El nuevo monetario de los Estados Unidos respondió a preguntas de los corresponsales de la Casa Blanca sobre la campaña de vacunación contra el contagio de la pandemia el vínculo con el grande asiático y la frontera con México, entre otros temas. Joe, el presidente de Estados Unidos, brindó este jueves su primera conferencia de prensa desde que asumió el cargo el 20 de enero. Luego de ser consultado sobre distintos asuntos nacionales e internacionales, el mandatario dejó varios titulares sobre la campaña. Sobre esta campaña de vacunación contra el contagio de la pandemia, el vínculo con el país asiático y la frontera con México, entre otros temas. Las principales frases de la conferencia fueron las siguientes. Esto para mí es claro. Hoy estoy fijando el segundo objetivo y esto es para mi centésimo día en el cargo de haber aplicado 200 millones de dosis de la vacuna contra la pandemia en los brazos de la gente. Y estoy seguro que es ambicioso, el doble de nuestro objetivo original. Porque si miramos, ningún otro país del mundo se ha acercado ni siquiera cerca a lo que estamos haciendo Y creo que podemos hacerlo Refiriéndose a otros temas bastante delicados Es difícil sacar las tropas de Afganistán Va a ser difícil cumplir con la fecha del primero de mayo por razones tácticas Seguimos en conversaciones con nuestros aliados y nuestros socios sobre cómo proceder Nos iremos y la cuestión es cuándo nos iremos en otro punto también dijo algo importante, criticó lo siguiente Xi Jinping y Putin piensan que el futuro está en la autocracia y que la democracia no puede funcionar en un mundo complejo Y en apreciación por parte de Biden de manera jocosa dijo que Xi Jinping no tiene un solo hueso democrático en su cuerpo Pero es un tipo listo Seguiremos trabajando en conjunto. Estamos consultando con nuestros aliados y socios y habrá respuesta si Corea del Norte elige aumentar la tensión. Responderemos de forma adecuada. Dentro de nuestro plan de trabajo, mi plan es presentarme a la reelección. Esa es mi intención y no lo hago por interés propio. Lo hago porque le tengo mucho respeto al destino y no soy capaz de hacer planes con seguridad, con una antelación de cuatro años o tres años y medio. Y no tengo ni idea de si habrá un partido republicano para entonces. Con respecto a lo que sucede en la frontera, también argumentó. Hay un argumento significativo en el número de personas que están llegando a la frontera sur, sobre todo en los meses de invierno. Sucede todos los años, seguimos negociando con el presidente de México. Creo que vamos a ver un cambio. Todos los migrantes indocumentados deberían de ser devueltos. Pasando a tercera noticia, sin pelos en la lengua, María Corina Machado alerta sobre nueva gran estafa de Nicolás. La divulgación de la dirigente opositora en un mensaje por medio de las redes sociales en el que enumeró las técnicas del gobierno dictatorial de Nicolás para seguir manteniéndose en el poder con la complicidad de algunos supuestos opositores. María Corina Machado emitió un mensaje en el que advierte sobre las intenciones de la represión de Nicolás para controlar más a Venezuela y así poder extender su socialismo en la región. La exdiputada alerta que en una nueva gran estafa está en curso. Sabemos y lo vemos, esto es lo que ha sido un total fracaso Como destruyeron la economía y les han cerrado las fuentes de financiamiento criminal Por eso necesitan desesperadamente que les quiten las sanciones Y claro, para eso necesitan esconder la crisis humanitaria Así lo dijo la líder opositora en un video que causó revuelo en redes También María Corina Machado advirtió que el gobierno dictatorial de Nicolás Acude a la desmoralización de los venezolanos para que acepten la jaula en la que han convertido Venezuela. Para ejecutarlo, el chavismo estaría implementando tres técnicas, según la fundadora del Partido 20 de Venezuela. Miremos la primera propuesta. Una supuesta apertura económica que no es más que una transacción entre mafias para matar lo que queda de Venezuela y sus empresas a lo que entren de una dinámica de extorsión y corrupción. Otros números importantes, nuevas farsas electorales para dar una imagen de normalización. Quienes están negociando con la tinia, supuestamente con condiciones mínimas, lo que están buscando son asignaciones mínimas para ellos. Y la última, supuestos diálogos que son ofrecidos repetidas veces, aunque por detrás de represión se niega a entregar el poder. Ahora viene la pregunta, ¿quién se beneficia si quitan las sanciones? ¿El productor decente, el consumidor o los que están haciendo negocios con la teoría? Así lo cuestionó. Las palabras de María Conina Machado estuvieron dirigidas a los venezolanos y al gobierno del mundo. Venezuela está secuestrada por Nicolás y por su represión y una falsa cúpula y hay que rodearlos. La construcción de este cerco puede lograrse con la consolidación de la coalición de las demás democracias fuertes de América y de Europa. Bueno amigos, así hemos finalizado hoy nuestras noticias, no se les olvide como siempre suscribirse a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones para que estén al día con nuestras noticias y compartir este canal con todos sus amigos y familiares en redes sociales. Siempre los estamos leyendo, es un gusto poder compartir con ustedes una vez más y hasta una próxima. Chao, chao.